Estamos nuevamente en la tarde de MIX, en este bloque, en esta columna de impacto inmobiliario. Y como lo anticipamos, estamos en comunicación con el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Pinamar, eh, concejal Matías Yáñez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Giselle? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Mucho gusto, igualmente. En este, nunca habíamos, no habíamos hablado. Exactamente, nunca habíamos <risas> hablado, así que... Un honor no, que me hayan llamado. No, por favor, mira, bueno, en principio, eh, bueno, como lo anticipé, estamos hablando del plan director, pero nos vendría bien un po hacer un poquito de historia, ¿no? Porque a raíz de diferentes eh, proyectos que impactan urbanísticamente en Cariló es que surge esta necesidad de desarrollar un plan. ¿Esto cuándo, cuándo se eh, proyecta? Porque empezamos desde el año pasado, ¿no? Sí, en realidad ya viene desde hace varios años esto con el planteo de parte de, de los dueños de esas tierras sí. de, de poder eh, explotarlas, ¿no?, eh, de acuerdo al destino para el cual, le, como están catalogadas, ¿no?, que es una reserva urbana más llamada para nosotros los carilorenses, porque yo también soy cariló, sí. eh, como reserva forestal, y bueno, a partir de, de este planteo, que ya viene desde de hace muchos años, por lo que tengo entendido es el 2006... Bien. Eh, la gestión de, de Martín Yesa a, a través del área de la Secretaría de Planeamiento que en ese momento estaba a cargo de Mila, se ponen a trabajar en esto que, que es un, un plan director, no que de lo que tanto se está hablando que no es otra cosa que una, una herramienta urbanística contemplada en la ley que lo que hace es determinar los lineamientos eh, e indicadores de una eventual expansión urbana. Y, y bueno, ya como bien decís, vos me hablabas del año pasado, lo que pasó el año pasado fue que una de las instancias eh, que vendría a ser el segundo paso, porque el primero está asociado a todo, una, todo un paso por lo que es el gobierno provincial, por diferentes organismos que, que son autoridad de aplicación respecto de, de temas de medio ambiente y, y de territorio, eh, ya con esos certificados, con esas prefactibilidades y aprobaciones, la, el segundo paso, como te decía, es el paso por el Consejo Deliberante y la aprobación del plan director. En un trámite que es extenso, es largo, eh, después de una, una vez y eventualmente si sale aprobado, eh, seguirá su camino hacia la provincia, ¿no? Que vuelve sí. a la provincia. Esa era es, es una de las consultas. Eh, a Buena través, pregunta. cuando pasa por el, el Consejo Deliberante, eh, lo pasa principalmente por el cau que es, eh, me, me gusta a veces que explicarle a la gente porque a veces lo que pasa en el Consejo Deliberante, no todo no todo el mundo lo sabe y lo, y lo digo desde desde vecina, a que cuando entré al Consejo Deliberante había un montón de cosas que no tenía ni idea. Los concejales no, no solo toman la, la decisión con ellos, eh, ellos sino que está el Consejo que por lo que pasan diferentes representantes, ¿no? Eh, esto se viene trabajando desde el año pasado en el CAU. Sí, en realidad este proyecto vino en noviembre, en ese momento los concejales decidieron bajarlo a comisión justamente para poder convocar el CAU, que es un Consejo Asesor Urbanístico compuesto por organizaciones y organizaciones más bien técnicas que lo que dan su, es su punto de vista. Eh, para temas que son eh, complicados, ¿no? Y muchas veces se escapa el conocimiento de que puede tener un concejal que, que viene capaz de otras ramas o de diferentes ramas. En tu caso, este. además de ser concejal, sos de Cariló y, y, y tu vida se desarrolla ahí, así que tenés doble doble interés. Eh, ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué, ¿Qué es lo que podés, o sea, tanto como vecino, ¿no? que en definitiva no deja no deja de ser muy importante? Y, y mira, te respondo en parte con lo que me pasó. En, en noviembre yo no estaba todavía en el Consejo Deliberante, asumí en diciembre, sí. y en diciembre vuelve a subirse el proyecto, y nuevamente, en ese momento ya estaba yo, acompañamos, creo que por unanimidad, el, el paso a comisión nuevamente de este proyecto porque eh, entendíamos y entendía que le faltaba todavía mucho trabajo y aporte por parte de... no que le faltaba el trabajo al proyecto, no sino nos faltaba a nosotros como concejales conocer más de qué es lo que se estaba hablando y era necesario, entendíamos que se, que se expidan técnicamente las organizaciones. Así que, que bueno, eso es lo que pasó y en ese momento la realidad es que no me convencía para nada, el, el plan director a simple vista uno uno lo veía y la primera impresión que te da es que tiene poco que ver con el carilo actual, ¿no? Claro. Pero, pero a medida que fue avanzando y que uno fue tomando eh, conocimiento o escuchando otras voces, eh, la... A mí hubo una pregunta puntual que me hizo Ariel Galera cuando le hice este planteo, me dice, ¿el Cariló actual está bien? ¿Está bien desarrollado? ¿Está bien técnicamente? ¿Está bien con el medio ambiente? Y cuando te hacen esa pregunta, la verdad que te descoloca al, al, al graficarte o visualizar lo que es la zona hotelera hoy de Cariló, que claro. la realidad es que no está bueno. Lo que ha pasado ahí, eh, capaz no está tan bueno lo que ha pasado con el Centro Comercial de Cariló, entonces empezás a abrir la cabeza y a mirar con otros ojos este futuro desarrollo de, de Cariló. Y son, son que... 60 años, no, 70 años de avance, digamos, de, de, de, de aprendizaje. Entonces es, es cierto, te abre la cabeza desde otro aspecto. Tal cual, y un, un aspecto que es fundamental y que tal vez la gente no lo conoce y, y por eso para mañana organizamos, si querés ahora hablamos de esto sí, también. Sí, sí, sí, una... eso también un foro abierto para todos los vecinos a través de, de YouTube y de la plataforma Teams. Eh, lo que está bueno visualizar es cómo se protege todo lo que es la zona de Médanos, que hoy en día no, digamos, lo que ha pasado en Cariló no no, no, no está tan bueno, como te decía, y, y este plan director ya prevé estas cuestiones y, y le da mucha protección, digamos, todas las edificaciones van detrás de la línea de, de Médanos, en, en solamente va a haber servicio de playas, no va a haber edificios sobre esa línea, así que es, son cosas que, que a uno, digamos, que lo ven como superador, ¿no? Claro. Incluso, incluso hay muchas cuestiones que, que plantea la misma ley de, de paisaje protegido. ¿Han logrado un consenso con las diferentes eh, agrupaciones, asociaciones, eh, los, los amigos de Cariló, los comerciantes? Eh, porque supongo que, bueno, el, el CAU parte de... Eh, de eso también, ¿no? Sí, en realidad, eh, un poco lo, lo que vi de parte del CAU, te diría que no hubo grandes observaciones técnicas al plan director, más bien te diría que son más bien subjetivas, ¿no? respecto de, de gustos o pareceres, claro. porque el plan director este de Cariló eh, le da un, un importante sector a lo que es multifamiliar. Eh, sí había una observación puntual respecto del ingreso a esta zona nueva, eh, que, que si bien estaba previsto en el plan director, lo que planteaban algunas organizaciones era que sea una arteria que eventualmente se abra cuando inician las obras para no sobrecargar lo que es divisadero. claro Eso eso está está Contemplar. salvado y hay, está contemplado sí para solucionarlo, pero lo importante de, de este proyecto ahora que está en relación a lo que me preguntabas, ¿no? sí. en el Consejo Asesor de Cariló, que está integrado por todas las organizaciones, no gubernamentales que, que de esta localidad y, y bueno a, hasta, tienen hasta el 20 de agosto para, para expedirse en un dictamen pero la idea es en estos en estas semanas que tenemos por delante eh, que el ejecutivo se siente con las organizaciones y vean si hay algún tipo de modificación que, que consideren importantes que pueda ser incorporada al proyecto o bien que sean incorporadas en otra ordenanza, en alguna ordenanza de tipo eh, cerrojo, que, que para poder iniciar las obras deban darse ciertas condiciones o tenga que cumplirse con, con otras, ¿no? Claro. Y a determinar. Ya... Así que la idea es, es, es trabajarlo, ¿no? Por algo lo bajamos a comisión e incluso eh, es un proyecto que es importante para el futuro del Partido Muy del importante. Pinamar. Y está bueno, como vos decías, que haya consenso, al menos un consenso general. Obviamente es muy difícil en temas urbanísticos conformar a todo el mundo, pero sí que haya ciertos acuerdos de base y, y aprobar este proyecto con una mayoría, ¿no? Sí, y la no verdad que, que este, les simplito, toca no levantar digo. la mano en un, en un tema, la verdad que es trascendental. Eh, es me parece que es creo que de los últimos tiempos de, que impacte así es cua, hay dos, dos desarrollos grandes no o hay más En lo, en lo que es Cariló ¿En lo que es Cariló sí es la zona una zona norte que vendría a ser de lo que es la calle Sorsal hacia la ruta hacia la ruta que es digamos, un bosque de, precioso de, encima sí exacto y después de la zona sur que es de Constancia Hacia el lado de Villa Gesell, en total son cerca de 300 hectáreas. Es un montón. Y, y igualmente se mantienen, como se van a seguir manteniendo, otra parte importante, que son alrededor de 400. Eh, que que bueno, ahí el dueño de la tierra ha decidido no, no hacer nada, que dejarlo así, como está, al menos por el momento. Así que bueno, eso seguiría estando como está hasta hoy, ¿no? Bien. Pero la realidad es que lo que hoy está tampoco está tan bueno, esto dicho ya por, por ambientalistas en relación a, a la salud de ese de ese bosque, que he visto de afuera es precioso, pero que está con, con, con pocas tareas de, de, mantenimiento de mantenimiento que necesita. Y, y bueno, ni hablar de la parte Y el riesgo siniestral, ¿no? Sí, bueno, eso me, me ha tocado Hablar, los bomberos hace años Y años que, que piden Trabajar en esa zona porque Para poder ingresar Así que ese es un tema que creo que también todo, Que ha atravesado el HCD casi, todo, casi todos los años Así es, de hecho en relación A eso, es que bueno, el año pasado Se logró establecer Un, un cuartel de bomberos fijo Que es de la policía de la provincia este, pero más allá de que haya bomberos o no, hay un trabajo que debe hacerse en el bosque, que no se ha venido haciendo, y, y bueno, el hecho de empezar a trabajar dentro de él eh, va a ayudar, ¿no? El riesgo es, es muy grande, es, el es, siniestro. Digamos, otro de los puntos positivos. Matías, eh, recordemos o, o contale a la gente cómo puede participar mañana de esto tan tan interesante, esta forma de, de que nos cuenten bien de qué se trata el plan director. Bueno, mañana es, en primer lugar, decir que es mañana las eh, mañana jueves a las 6 de la tarde. Eh, para eso hemos habilitado en la página web de la, del Consejo un link en, en la parte de transparencia. Ahí van a entrar y van a encontrar un, un formulario donde completar. Y, bueno, como evolución van a recibir un correo electrónico con las instrucciones para, para ingresar a la plataforma Teams, o en el caso de que no la tengan o no quieran hacerlo, puedan visualizarlo vía YouTube a través del canal del Consejo Deliberante. Así que eh, va a ser muy simple y accesible a, a la mayoría de la gente. Buenísimo, buenísimo. Si quieren preguntar, si, o sea, si es solo participar y si alguno tiene interés de, de, de preguntar, se tiene que escribir en el HCD, tiene que mandar un formulario o algo así, ¿no? Claro. Claro, exacto. Sí. Entrando a la página van a completar el formulario y ahí mismo te habilita a hacer la pregunta o, o, a, o a transmitir la inquietud, la duda que tengas y va a ser respondido en el transcurso de la exposición o si no mismo en la exposición, a través del chat de la plataforma van a poder hacer algún otro tipo de pregunta. Así que va a ser eh, muy, muy interactivo, interactivo. y participativo. Sí, ¿Sí? ¿Quién es, ¿quiénes van a exponer, Matías? Va a poner, van a ser varios, en primer lugar el secretario de Planeamiento, que es Ariel Galera, eh, y después eh, la secretaria de Medio Ambiente, Samantha Angián, y después el equipo técnico que ha participado en el armado, en el desarrollo del plan director, como es eh, Iviana Miñaki, y relacionado a temas del agua, que es una de, eh, de las dudas o miedos que más tiene la gente, los vecinos, Va a estar eh, aclarando algunas consultas Leandro Rodríguez Capítulo. Es un ingeniero que está trabajando en Pinamar, gracias a un convenio que firmó en su momento la municipalidad con la Universidad Nacional de La Plata. Sí, tenemos una charla pendiente con él, hablamos hace un par de semanas con el arquitecto Valera y próximamente con él, porque bueno, hay, hay también muchos temas relacionados con el área que se fueron trabajando, desde Impacto Inmobiliario, imagínate lo que ustedes votaron hace muy poquito con lo que tiene que ver con, con los lotes multifamiliares, la, la, las plantas, plantas, eh, hay, bueno, también es, es mucho, muy importante, digamos, para lo que es el desarrollo de nuestra de nuestra ciudad y y por eso nos gusta comunicarlo. Matías, un no te... Un sí. desarrollo que es necesario, ¿no? Sobre todo en, en, esta, en esta situación que estamos viviendo, eh, por lo económico, por el empleo, obviamente que este desarrollo tiene que ser en un marco eh, adecuado de, de proteger el, el, nuestro recurso, ¿no? Que, que es muy valioso también, pero eh, el desarrollo es, es importante y sobre todo representa un valor agregado para llamar Es importante que, que este lugar sea muy bueno para vivir y sea una muy buena oferta para quienes quieren visitarnos también. Yo creo que la ecología y la sustentabilidad es lo que hace que eh, no que se caigan la, las diferencias políticas. Creo que en ese en ese rumbo, en ese camino, eh, están encolumnados, estamos encolumnados la mayoría de los pinamarenses. Así es, así es. Y también aprovecho para, quería destacar lo que va a suceder mañana, es, es muy importante porque tal vez no venía sucediendo en el Consejo deliberante de abrirlo así a, a la ciudadanía de esta manera y en temas que a veces son complejos, de mucho debate, y, y delicados, eh, está bueno abrir la participación de esta manera y agradecer a, también a, a los concejales de todos los bloques políticos que estuvieron de acuerdo a hacerlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que era algo que iba a destacar, porque además tengo ambos eh, amigos participando en la parte técnica, así que es el, el trabajo y el esfuerzo que, que están haciendo por la transparencia del, del, del HCD y que me parece maravilloso, creo que... Es, es es algo que se debe, que se o sea, que se le debía al pueblo y que, y que la gente también se involucre y participe, porque después es fácil quejarse por redes sociales, hacer comentarios negativos, pero en el momento cuando tienen la posibilidad de que su opinión sea escuchada, eh, no se conectan, no ve o sea, hay, hay que hacer un mea culpa como ciudadanos, y eso lo dije siempre, y no, esta es una oportunidad. Si te interesa, conectate mañana, eh, al Consejo deliberante y que y ahí te, te puedes sacar todas las dudas. Me parece fundamental y desde ya te agradecemos ma, eh, porque bueno, Matías a través tuyo, vos en este en este caso sos el que toma las decisiones como presidente del HCD y bueno te felicito por eso. Bueno, muchas gracias, Isabel. Igualmente hay mucho camino por delante y queremos seguir con estas acciones así de, de reuniones abiertas que los proyectos se expliquen o al menos generar el ambiente para que eso suceda, ¿no? Totalmente, no te robamos más tiempo, Matías, muchísimas gracias, y están los micrófonos abiertos de Mix y de Impacto Inmobiliario para para este y los temas que ustedes propongan. Muchas gracias, Giselle, saludos a todo el equipo. Gracias. Ahí. Que tengan buen día. Bueno, ustedes lo escucharon, concejal, presidente del HCD, Matías Yañez, plan director de Cariló, un tema muy importante para el futuro de nuestra localidad. Eh, vamos a seguir con este tema. Eh. Gracias y nos vemos el miércoles que viene.